Aquí, más que hablar de eh, mortalidad, si bien la mortalidad en Chile es... Eh, desde el punto de vista de longevidad, Chile es más longevo que China. ¿ya? Y eso tiene que ver con un desarrollo, eh, quizás desde el punto de vista histórico, ¿ya? que Chile tiene un desarrollo en ese aspecto un poquito más eh, anterior a lo que se empezó a desarrollar en China, y obviamente las escalas son distintas, ¿sí? eh, considerando que Chile es como una ciudad. ¿sí? Eh, pero desde el punto de vista de calidad de vida, y ahí es donde quiero hacer en verdad el énfasis. Si hablamos del punto de vista de enfermedad digestiva, mucha gente, por ejemplo, sufre de distensión, sufre de gastritis, sufre de constipación, sufre de diarreas crónicas. Que si bien no son enfermedades serias, pero sí son mala calidad de vida. Y es aquí donde muchas veces justamente el fármaco no tiene un, un buen efecto. Y muchas veces donde, inclusive, cuando se hacen exámenes no, hay, no hay hallazgo. Pero la persona sigue con sus síntomas. Y ahí es donde justamente la medicina china, para este tipo de sintomatologías o enfermedades, es altamente efectiva y mejora mucho más la calidad de vida. En este caso, quizás sería bueno hablar más bien de la fitoterapia. Eh, la fitoterapia son hierbas medicinales chinas, las cuales básicamente son fitofármacos, ¿ya? Son, son, son fármacos eh, vegetales o naturales, eh, en, en su gran mayoría. Y es en este caso cuando realmente los tratamientos de medicina interna sí tienen eh, alta efectividad, eh, lo cual aquí en Chile se desconoce mucho, eh, básicamente conocemos la acupuntura, pero en lo que es el, el área de tratamiento, eh, en su amplio uso, en verdad es la fitoterapia.